Todos los días, cientos de personas que pasan por la carretera al sur de Rosarito se detienen a admirar lo que pudiera ser la casa más extraña de México. Una construcción a la orilla del mar, llena de esculturas que representan diversas historias y en donde un rostro gigantesco de color rojo con cuernos enmarca lo que bien pudiera ser un castillo. Por eso la gente le llama el Castillo del Diablo. Deben saber que esta es una casa particular. No es ningún museo, ni galería, ni atracción turística, ni hotel. Es la casa de un americano llamado Tony. Y hoy la conocerán por dentro y por fuera. Tuvimos la fortuna de que a nuestros compañeros de Poltergeist Oficial les hicieran una invitación directa y como parte del crew tuvimos la oportunidad de ir a conocer. Really appreciate it, and uh, it is Halloween, so we got a special, special treat for you guys, man. Start oh, Casey! Yeah. let you guys. I know that I invited guys specifically for tonight because I felt the energy from them, and I felt they can actually can can actually see what's going on here. It's, it's going to be a trip tonight. I got something for you guys to see. You're going to feel. You're going to see things move. You're going to you're going to hear voices in other rooms. You're going to. You're bueno, ya nos dieron la bienvenida a este lugar muy pocas personas tienen el acceso porque claro claramente es un lugar privado, pertenece a una persona americana, pero nos ha dejado incluso hasta comida, al parecer nos ha dado incluso habitaciones aquí en el castillo del diablo, muy pocos youtubers han venido acá, muy pocas personas han documentado lo que aquí se encuentra y seguramente muchos menos de ellos nos pueden decir ¿Qué significa cada cosa, cada estatua? Porque la construcción, el significado de todas estas figuras, que muchas de ellas nos hablan de lo paranormal, de lo extraño, de lo desconocido, de las historias. Esto en realidad es único, no solo en México, seguramente en toda Latinoamérica no hay construcción de este tipo en algún otro lugar, esto es, esto es como si estuviéramos en, en otra época, en otro mundo. Al llegar y encontrarte con la fachada inmediatamente tienes sentimientos encontrados, por un lado admiración por una obra artística tan impresionante y por otro lado temor por no saber el significado de cada una de esas esculturas y el que se encuentra en el interior de la casa. Como todo curioso, lo primero que haces al estar a la puerta es recorrer de un lado a otro observando cada figura, asombrándote por cada detalle, y al momento a la mente vienen un sinnúmero de preguntas, las cuales son respondidas al darnos cuenta de que la persona que se encontraba sentado afuera de la casa era el mismísimo escultor del llamado Castillo del Diablo. Y esto fue lo que nos reveló. El dueño hizo este lugar. Sí. O sea, lo ideó, lo imaginó. Ok. Pero ¿sabes quién lo esculpió? ¿Quién? Nah, no, en serio. ¿De verdad? Nada más y nada wow. menos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál es tu nombre, hermano? Javier. Javier Arellanes. Javier Arellanes, Javier. eres un artista en toda la extensión de la palabra. ¿Cuánto tiempo les ha llevado? Bueno, ¿está, in, está concluso ya? O no, todavía, todavía no. Todavía no, todavía le falta, yo y mis dos hermanos ya llevamos cinco años trabajando todo, todo lo que es la escultura, las torres, todo. Y yo le pregunto a él que cuándo paramos, cuando vamos a parar, pero... Pues no, no. es una adicción podrías llamarlo no mira no es adicción a él, lo que sí es que él es un amante del arte no y lo se ve si le gusta el arte cuando tengan el acceso dentro de la casa ustedes se van a dar cuenta todo lo que haya acumulado es puro arte wow. y más que adicción yo pienso que ese es este un hobby para él un gusto un una gusto. pasión uh -huh. no y no si no puede no, dárselo gusta. por qué no <risa> estas son cosas que se han esculpido de cero o sea ¿No hay algún molde para gárgola? no, no hay, algún, o sea, Nosotros no manejamos moldes. ¿Ustedes han hecho sí. de cero todo la, sí. eh, el arte? Eh, casi todo, todo lo que está en la casa. Estas piezas de acá afuera, estas sí fueron pues, compradas a artesanos de aquí de Rosalía. Okay. Lo de acá afuera. Porque, eh, pues, si te fijas, llevamos cinco años y no hemos acabado. Es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Hemos trabajado, hay días que hemos trabajado 12 horas corridas y... ¿Qué te puedo contar? No, no, no, no, no es está impresionante increíble lo que hay aquí eh, Aparte de la, de la energía que hay artística en este lugar ¿Hay energía de otros tipos, dentro. Mira, yo no creo mucho en fantasmas y esas cosas Pero te voy a decir algo eh, Hay muchos muebles muy antiguos Esta casa está, ahí, está construida en, un, en los cimientos y paredes de una casa muy, muy antigua que ya estaba al otro lado de esta fachada hay otra diferente, pero igualmente impresionante. Un jardín, arcos y una escalera exterior nos permiten ver la puesta del sol o el amanecer. Pero de igual manera, el inquietante mar por las noches. En sus paredes se pueden ver cajones o sarcófagos como representaciones que bien pudieran ser vampíricas. El rostro gigante de una medusa, gárgolas y figuras antiguas, pero además... Un cuarto que me pareció el más sobrenatural. Lejos de creer que la vibra es muy pesada y negativa, de día se siente muy tranquilo. De noche las cosas son muy distintas. De noche te sientes como si estuviera alguien contigo, como si alguien fuera detrás de ti, como si alguien quisiera hablar y decirte algo. ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo la conoce? Uh, bueno, mi, mi patrón la bautizó con el nombre de Brit Quinn. Brit Queen. ¿Y el castillo o este lugar tiene algo que ver con eh, ese matrimonio? Pues sí, de hecho la, el, eh, la casa cuenta la historia de, de Tony. Ok, es la historia de... La historia de Tony y también cuenta uh, la otra historia que es la de la, de la zona de las playas de Baja California, de su gente, de las fiestas. ¿Cuánto tiempo tiene construyéndose este lugar? Porque me dice que todavía están, sí, están trabajando. Mira, desde los cimientos, desde que se construyó de la planta, ya, llevan, ya llevamos aproximadamente ocho años y decorándola cinco años interrumpidos. Ocho años de construcción y cinco decorándola. Okay. ya en el interior del castillo azul del castillo del diablo como muchos en Rosarito conocen a este sitio el dueño nos ha permitido la entrada nos ha invitado incluso nos ha ofrecido su comida y ahora podemos estar dentro de una de las habitaciones más significativas y que simbolizan el tema que manejo en este canal esta es una ocasión única el estar aquí de verdad es maravilloso, no a cualquiera, no muchos han tenido la oportunidad de conocer lo que Tony ha hecho en este sitio. Aquí tenemos la representación de niñas en un columpio, conocemos muchas historias, muchos videos que han salido a la luz sobre columpios que se mecen a mitad de la noche y que se cree puedan ser fantasmas. Tenemos este símbolo, un pentagrama que cuelga de este maniquí, de esta niña. Que lo hace ver mucho más perturbador. Todo el techo está lleno de dagas, de crucifijos, de demonios. Y en esta área tenemos a estas damas. Mujeres con diferentes símbolos, en su mayoría podríamos llamarlos demoníacos. Vestimentas oscuras, góticas, brujas, damas de noche, con simbología satánica. Cráneos, joyas, una mesa donde una tabla ouija, está lista para ser usada con el cuervo también representativo del oscuro, de la noche yelmos, espadas cascos vino de hecho lo que piensan todos que es el diablo eh, afuera es Tony o sea, Tony se representó a sí mismo en esa escultura, pero bueno, se representó con uno con un con una idea diferente. Yeah. So, uh, you are the sculpture in in the I wanted to make a god. I wanted to make a really powerful god, whether it's Hercules or Caesar or someone like that. And I said, who's who's going to be in the center of my house?" I said right here baby right yeah. here i'm the god i'm the lord i'm the man that belongs up there so that's how i created that so this is this is uh it's not your it's not your house it's the house it's the house it's, this is this is wonderful yes it's a whole entity man a whole different entity this house has a heart and a life of its own man and uh i am used to what go is going on here at night when i see things Moving, I hear voices. Yeah, yeah. I, I feel too. people touch me. People at night. I welcome that now, man. <clears throat> it took me a while to welcome it, but now I've accepted it, and it's not. It doesn't make me nervous. I'm not scared. I embrace it and let it happen. And then they become good energy, and we all have a nice, happy, happy, happy house here, full of love. A lot of spirits, a lot of wild things happening, but it's all beautiful, baby. El dueño hace unos minutos vino y prendió esta chimenea. Y aunque nadie esté en la casa, de pronto al hacer este tipo de cosas le da cierta vida a, a los objetos que aquí se encuentran. han visto en internet y representa o representa una crepipasta seguramente muchos de ustedes lo han visto estamos dentro del baño una calavera saliendo del fondo este estas principalmente me, me crean una historia, son tan perturbadoras estando juntas frente a una cama tenemos dos niñas asomándose hacia la escena de cama se explicaba que los elementos están conforme el lugar se los iba pidiendo se los iba pidiendo quiero pensar que en su momento él colgó algunas y de pronto se dio cuenta que Sería maravilloso tener rodeada esta escena de cama con tantos elementos, es una maravilla, es toda una obra artística, no solamente la cama, no solamente las niñas que se asoman al pie de la cama, como, como en un estado de culto, La experiencia que yo viví aquí durante mi estancia en el castillo eh, fue muy rara porque nunca había estado en un lugar así. Lo más fuerte de, de este lugar para mí fue una habitación muy específica que se llama el Red Room o el Cuarto Rojo. Y, ¿Y por qué? Porque cuando yo entré ahí sentí... Un bajón de energía, como si algo no me quisiera ir. Hay mucho humo, ¿eh? Sí, ahorita vamos a, a apagarlo. Si te fijas, Paco, se dice que cuando una veladora se queda fija es porque en el lugar hay paz, hay tranquilidad. Pero nota nota que cada una de las velas, está, como está titilando, cómo se mueve. Y ve esto. Ok, ok. Ve la flama incluso, las flamas es como si. Y quisieran eh, dijiste eso de titilar sí. y empezaron a titilar más fuerte, ¿eh? Así es. Eso significa que aquí existe algo, que tenemos a algo ya aquí, que nos está reaccionando a lo que. a lo que podría ser, Paco, un poltergeist. Ahí okay. está. Wow. El día de ayer que estuvimos haciendo el, el, la transmisión en vivo, en directo, Paco. Mucha gente empezó a comentar Y yo no me había percatado Del movimiento del vestido de ella De ella Es como si Como si, hubiera, como si se hubiera movido pues. De este lado De este lado me gustaría que, que mostráramos Que existe Una representación De una dama vampiro La chica que está al lado tiene un par de Tiene un mordisco en el cuello Pero lo más importante O lo que me llama mucho la atención Paco es que en la parte de arriba de esta cama En la parte de arriba de esta cama Hay un espejo Un espejo que Muchas veces los espejos Paco, aparte de que son portales Pueden ser entradas, pero todas las entradas Paco, también son salidas Y en este espejo no sabemos Qué es lo que está atrapado, no sabemos Qué es lo que haya, pero el espejo Si te fijas está subiendo como un rugido El espejo Paco, si te fijas hay algunas cosas, o el ángulo que tiene no se presta para, para, para ver algo más fuera de la cama, simplemente lo único que refleja es la cama quiero que notes la flama de esos dos sirios está intensa, los sirios se están consumiendo demasiado rápido eso es raro, así es que vamos a, vamos a tratar de, de que evitar algún accidente vamos a parar en un momento ya los, los sirios, vamos a prender el K2, vamos a ver si sí, resulta que tenemos por aquí alguna lectura, Paco, en alguna. en algún lado. Aquí hay. Aquí hay una lectura, mira. Vamos a ver aquí. ¿Ve esto, Paco? Sí, sí estoy viendo. Resultó que nos dio lectura aquí. Y se apagó. Quiero que veas quién está detrás de esto. For me, this is beautiful and this is love. And the thing is Mexico told me, do whatever you want. Anywhere else, this would not happen, bro. This would not happen. It just wouldn't happen. They they put a stop to it. Because people would think it's evil, but it's not. It's just really cool art. Yes, you it's know, really cool art. It's beautiful. Right just, in me just in Mexico. Only in Mexico. I looked everywhere. I looked at a lot of different places to build. I mean, all over the world. Okay. And, and I said, wait a minute. Right, by, I'm three hours from Mexico. Let me go see what's over here. Okay. And I never been past Tijuana. When I came down this far, bro, I said, this is it, man. This, you know when you know it's it? This was it. I stayed at the hotel. I walked on the beach and I looked up and I said, that's the place right there. Boom, right here. And then, I needed someone that could understand my vision of my art and what I want to build. And that's when this guy right here, man, Javier. No, it's, it's man. He came into my life. Yeah. He is the, he is the artist of the whole thing. yeah traveled recorrido many places in Mexico and in some countries. I've been surprised by a lot of occasions. Pero lo que estoy viendo hoy, lo que estamos viviendo por no ser un museo, por no ser una galería, por saber que el dueño nos ha permitido entrar en su intimidad, entrar en cada una de estas habitaciones y ver cómo ha reunido los objetos y cómo los ha complementado uno con, unos con otros, me hace pensar que somos muy afortunados de ver algo grandioso, una obra de arte completa. Por fuera, por dentro y en cada detalle. Es algo tan profundo que todavía no alcanzo a descubrir cuál es su verdadero significado. Vamos a seguir recorriendo este increíble lugar. Hasta ahorita, ¿qué, qué piensas de este lugar, Paco? Pues yo pienso que... Cada cosa que hay aquí no es este, coincidencia que esté Y cada, cada cosa está donde debe estar y tiene un propósito Porque si te fijas, muchas de las esculturas o de, o de los demonios que hay aquí Están apuntando ya sea hacia alguna habitación o hacia alguna puerta O sea, todo, todo tiene está totalmente con un propósito aquí No es así de, ah, lo pongo porque me gustó Voy a empezar por arriba ¿Quieres acompañarme o vas a descansar, hermano? ¿Vamos? Porque me da miedo. <risa> no, no, no, no, es que voy a empezar desde allá. Ahorita no, no, se, no se emocionen, nada más, para, bueno, para empezar les voy a mostrar esto. Es un lugar que te hace sentir como si estuvieras en casa. Es un lugar increíble, en cada rincón está lleno de arte, está lleno de distintos estilos, pero al momento de que los conjuntas todos, funciona, y funciona bastante bien. Sí, pues. Yeah. But the, the Mexican people, they're just like I said, I've been everywhere this is my home. These people have a heart and soul. And this is something actually I wanted to when I found this beautiful place in they allowed me to do what I wanted to do, this is my way of showing love to all the people that made it happen. And I when people are outside and they're staring at, or smiling, every time I see that girl it gives me a rush, man, that I want to keep doing and keep doing it. So yeah. También quiso mezclar un poquito de varias culturas a pesar de que no es ecléctico el lugar el lugar es completamente gótico pero bueno quiso él representar voy a prender la luz de aquí que vi como la prendían hace rato porque es que luz los... no esos vean esto bueno bueno nada más este es el mar. Mira esto. Manches. Estas son las cruces invertidas, mira. Tenemos gárgolas ahí cuidando. Querubines. Querubines. Demonios. Un cuervo, mira. Me acompañan mis amigos de Poltergeist. Me acompaña Oxla Castro, que aceptó la invitación de estar con nosotros en este viaje. Y esta por mucho que lo les cueste trabajo creerlo es una casa y no han visto lo mejor, eh no manches, si sí, es un, una daga es una daga, tenemos allí a una persona, un, una representación de un, qué será, una mujer no? una mujer con vestido de novia con vestido de novia exactamente un estandarte, escudos. la bruja, la bruja. Sí. La bruja. Cruces, invertidas. Cruces. Ah, mira, aquí está Jesucristo invertido. Wow. Y aquí están bien. Y aquí están bien. sí es un collage. ¿Qué es eso? Es otra mujer otra mujer, como un espectro, como un espectro, exactamente, esta es la habitación del dueño, cuando llegamos estaba descansando, amablemente nos ha dicho que bajo en la cocina podemos tomar cualquier alimento, bebidas, somos hoy sus invitados, sus huéspedes, a mis compañeros les ha dejado Habitaciones dentro de este lugar que, repito, no es un hotel, tampoco es un museo. Es una casa particular aquí en Rosarito. Esto es maravilloso. Nunca había visto un lugar tan lleno de cosas interesantes. In the first days you feel... This the first time I first ever time? spent the night alone, I spent the night alone here in the house by myself, and I've never done that before. And it freaked me out, bro. It freaked me wow. out, man. I heard, I just heard so much shit. I was so stressed out. I couldn't wait for the morning, and I got the hell out of here. And I said to myself, I'm not going back there. I just don't feel right. I, didn't, I felt nervous, and I said, I understand what's going on. I need to accept it. I need to accept the energy that's coming into that house. I need to accept all the, all the all the spirits, all the good spirits, the bad spirits, the evil spirits. I need to accept them all. And I want to give them, instead of just accepting them, I know which ones are a little mischievous, one are loving, one are fun, one are, I know all the personalities. And that's how I brought these mannequins in here to express if, okay each spirit that lives here. ¿Cómo se ve y cómo se sientan? Esa es mi interpretación. ¿Y tus chicas? Estas son mis chicas, hermano. Estas son mis chicas vampiros. Ok, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Ya viste? No Un momento en uy, uy, uy. ¿Qué pedo? No me lo creo, eh. No me lo creo. Este está girando en círculos, se este gira círculo como adelante y atrás Ok, ok es? Eh, ah. es como si... Esto es la habitación que le llaman la Master Room Que es la habitación donde se queda el dueño, este, Tony Justamente nos platicaba, Dani, que esto le pasaba, neta Wow Oye, Algo que cabe mencionar Paco, es que él nos contó una historia no creo, no creo que esté temblando, no porque se movían todos, pero ¿por qué específicamente estos tres? Él nos comentaba algo muy importante. Pero está balanceando se aquí... más fuerte. Sí, sí, sí, sí bueno, lo estoy viendo, pero trato de... Yo no había entrado, Dani, hasta ahorita, apenas de noche. Es la primera vez que entró. Así es. Y no manches, me llevo una... No me lo creo, Dani. Pero bueno, lo estamos viendo. Yo pensé que yo pensé que esto no sucedía. Sí, o sea, tiene una fuerza increíble. ¡Wow! Claro, claro. ¿Eh? Una anécdota nada más. Cuando yo empecé a construir, cuando yo empecé a trabajar aquí, la casa no tenía puertas, ventanas, se tapaban con triplais. Y yo estaba en la noche y yo me quedaba solo. Y en la noche, eh, estaba acostado y escuchaba mucha gente hablando. Mucha gente, como si hubiera, como si hubiera una, una reunión de gente, hable y hable. Familias. O, gente, o hombres, gente. se miraban hombres Hombre. hablando. Y yo, me, yo, lo primero que pensaba, se están metiendo a robar. A robar, perdón. Y ya cuando salía, pues recorría toda la casa y no había nadie. Wow. Y eso fue con, durante mucho tiempo. Ahorita ya no, porque o será que... Ya, estás, ya, ya te me conoce o ya me conocen, o no, ya ya conoce o ya te conoce no no es increíble la el labor que han hecho tu hermano tus hermanos y tú de verdad son unos artistas en toda la extensión de la palabra es un gusto para nosotros para Oxlack y para un servidor conocer a este tipo de gente Hombre. orgullosamente mexicanos orgullosamente eh, maestros maestros de, claro. en, en, en el arte de la, de la escultura hay, hay algunos frescos, hay algunas pinturas dentro. Hay, hay muchas pinturas también. ¿sí? Los Pero, diseños de acá afuera, cada uno tiene un significado, usted lo sabe. Todo, todo mira, hasta en los cinco años, cada pieza que se ha puesto, se ha planeado, se ha hecho dibujos. No es nada más de. Voy a poner esto aquí y se acabó. No. Eh, nada más para, para ampliar un poquito. Eh, como tú dijiste, eh, esto es arte. Pero para que esto pueda ser realizado se necesita un patrocinador claro. o un mecenas como le decían antes también eso es un, eso es algo muy, muy importante porque sin esto sin una persona que te, que te respalde no, no, no, es, no. es muy difícil es muy difícil hacer hacer arte y, a, y más aquí en México que no estamos acostumbrados a mucho arte no estamos no. acostumbrados a apreciar el arte entonces pues yo vale. sí eh, en ese aspecto pues le doy gracias a Adiós primeramente y a Tony que me dio lo, que me ha dado la oportunidad de desarrollar, de expresarnos en esta casa. Bueno. Increíbles. Qué detalle de cada cosa. Vitrinas, relojes. Vean ese reloj. Increíble. Increíble. Estamos en el baño, gente. Este es un baño. Wow, vean todos los candelabros increíbles. Qué habitación. Wow. Es por eso que nos decían que cuando saliéramos de una habitación, avisáramos para que apagaran las luces de esa habitación y pudieran prender otra precisamente por la energía que cada una de estas eh, lámparas gasta. Maravilloso. Maravilloso. The, the, the, uh, yeah. the, the mirror. And then I start putting chains with crosses and I'm going, what am I doing here, man? And more chains and more chains, and all of a sudden it became this, like, wow, this amazing piece of art that I've never seen. You guys never seen it either, man, something like that, that's so different. So, um, that's the most creative. The back room there with all the colorful lights and the, and the mannequins on the upper thing, that's cool, man. That's real festive for me, I like it, very cool. Like I said, ellos representan a los que están aquí. Sí, esto es yo aquí, hermano. Oh, sí. Eso es yo. ¡Wow! Soy el Señor, el Señor de la casa. El Señor de la casa, de esta casa. Oh, esto es increíble. Puede haber diversas interpretaciones sobre lo que Tony, el dueño, ha querido representar en su casa. Muchas de las preguntas que se hace la gente ya han sido respondidas en este video. Y como me respondió Tony, cada uno de los lugares fue cobrando vida por sí mismo, es decir, no cuentan una historia como tal, pero a la vez muchas, ya que cada objeto que se fue incorporando dio diversos giros a las interpretaciones de cada área de la casa. Sin duda, es una casa única, con un estilo e historia propia. Fuimos muy afortunados al permitirnos convivir con Tony y Javier, e incluso pernotar en el llamado Castillo del Diablo.